del Ver TV, son las 10 y 36 minutos, estamos haciendo la segunda mañana junto a Jimena Falcón y nos vamos a ir a la ciudad de Villa Cañas, estamos conectados con el intendente Norberto Gisi ¿Cómo te va? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, buen día a todos los televidentes de VAR TV. Eh, tuvimos un inconveniente, la verdad que lo estamos haciendo el Zoom a través de el teléfono porque eh, hubo un corte de corriente, Nati. ¿no? Ah, sí. eh, hay que esperar por lo menos la cooperativa informó entre 10 y 15 minutos, así que bueno, bueno por igual estamos conectados. Esperemos que se mantenga la señal, ¿eh? que podamos mantener la charla. Igual te, te vemos y te escuchamos perfecto, Tito, no te preocupes. Eh, perfecto. El, el, la llamada tiene que ver al contacto para que nos cuente sobre nuevo avance con el programa Mi Primer Terreno, que ya es un programa que vienen haciendo hace un tiempo, desarrollándolo y que tiene continuidad, que es lo más importante, ¿no? Sí, es como vos decís, este, el, es un programa exitoso, eh, programa de primer terreno para la construcción de vivienda propia, es un programa que lo hemos elaborado allá por el 2013 y, y la verdad que, bueno, con mucho éxito, en este momento nosotros ya vamos a la tercera etapa y próximamente una cuarta etapa. Te digo una, una tercera etapa porque se sortearon en su momento 90 lotes Bien. Eh, y ya próximamente también para un barrio de 45 viviendas de casa propia, la Nación Construir Futuro, sí. y sobre, eh, estamos trabajando sobre el lote de las 90 hectáreas, en las cuales, perdón, de los 90 lotes, en los cuales ya estamos eh, con un avance importante de obra, eh, tal es así que lo estamos haciendo conjuntamente con Nación en el Plan Nacional de suelo Hemos adquirido todo lo que es la, la planta transformadora, eh, también todo lo que es la, las líneas de baja y mediana tensión, todo lo que es cablerío, todo lo que es postes. Por un lado, estamos con un problema de que no hay entrega, eh, y eh, no hay entrega, y en eso, por ejemplo, en el caso del tra de transformador principal, ¿no? Eh, no, no le entregan a la cooperativa en este momento pero bueno, eh, creo que próximamente lo van a estar recibiendo. Por otro lado, todo lo que es eh, cloaca y agua, eh, todo lo que es cloaca ya se ha terminado, se hicieron las cámaras correspondientes, se ha contratado una retroexcavadora con oruga para ya colocar esas cámaras en profundidad, porque las retroexcavadoras nuestras son muy pequeñas, solamente eh, se está haciendo todo lo que es la parte de, de cañerías, eso ya también ya está próximo, ya se termina, porque también ahora vamos a adquirir eh, una planta elevadora. Eh, cuando digo una, una planta elevadora, sobre lo que es este, de cloacas. Eh, eso también ya viene una... Y prácticamente la construcción eh, ya viene con premoldeados para también ya instalarlas. Y por otro lado, todo lo que es agua potable. Eh, estamos mejorando todo lo que es la parte del terreno eh, con respecto a los 90 lotes, eso ya está todo nivelado, está todo con la altura correspondiente ya hay eh, construido prácticamente muchas viviendas con el PROCREAR y, y por otro lado nivelando el terreno sobre las, 40, las futuras 45 viviendas que son el plan de vivienda casa propia eh, tal es así de que eh, bueno nos vino bien que estuvimos canalizando todo lo que eh, vamos y todos los canales de desagüe de la ciudad generamos una cantidad importante de, de tierra y eso se está trasladando con los camiones volcadores se está trasladando hacia ese sector están las motoniveladoras nivelando el terreno ya prácticamente lo tenemos eh, prácticamente solucionado Así que bueno, estamos con una, un avance de obra, te diría, muy, pero muy importante en lo que... Para cuándo? a ver si, si, bueno, se nos cortó, se nos congeló por un momento, ahora vamos a ver si lo recuperamos a Norberto Gisi, el intendente de Villa Cañas, eh, vamos a ver si lo tenemos o no. Eh para no estar Porque preguntando. le volvió la luz ahora. Sí, creo que... Ese, sí. Ahí, está ahí, ahí te, está. ahí te recuperamos, bien. Tito. Se había cortado. Seguramente volvió la luz, se conectó el Wi-Fi, estas cosas, y hizo que se, se frene un ratito la conexión. Ahora te tenemos bien de vuelta. Te, te, te preguntaba, bueno. ¿para, ¿para cuándo estarían terminados, listos ya los, los terrenos para, para poder, bueno, empezar a...? Eh, a bueno, ocupados? todo lo todos lo, los terrenos, eh, ya te digo, los, los 90 lotes, ya eh, prácticamente todo lo que es cordón cuneta, cloaca y agua potable está todo terminado. Eh, lo que estamos avanzando ahora, son en, en total son 10 manzanas, de las cuales son 90 lotes corresponden a 8 eh, a manzanas, y las otras restantes, eh, que serían las que, perdón, 6 manzanas de las otras 4 restantes, serían para la casa propia. Eh, construir futuro, que es a través de Nación. Claro. Eh, ahí sí tenemos que nivelar, eh, ya tal vez así que yo no sé si dije o, o no me escucharon, pero estuvimos canalizando todos los desagües de la ciudad con una retroexcavadora de hidráulica eh, que fue enviada oportunamente y generamos mucha cantidad de tierra, hoy esa tierra es trasladada con los volcadores, con los camiones volcadores hacia ese lugar, eh, ha sido distribuida esa tierra con la moto nivela, con las motos niveladoras, así que prácticamente ya está todo nivelado también en terreno, uh -huh. para que, eh, bueno, la empresa, que creo que este fin de semana pasado iba a ser adjudicada por el gobierno de la provincia, así que ya van a empezar con la, con la construcción de, de esas 45 viviendas, ¿no? Bien. Y, y después, bueno, todo lo que es cloaca y agua también está todo terminado, todo lo que es cloaca, tal, así que vamos a hacer una planta elevadora eh, porque no dan los niveles, entonces al no dar los niveles tiene que haber una planta elevadora de residuos cloacales y, y bueno, eso también ya se compra prácticamente la planta en su totalidad porque viene pre, viene con uh -huh. ensamblada sí. con módulos y, y con las bombas correspondientes. Así que bueno, también en eso hay un avance importante, y no sé si habré salido cuando dije que también este, todo lo que es la parte eléctrica, eh, sí, sí, se han adquirido sí, sí. todo lo que es los postes, los eh, la línea de mediana y baja tensión, y por otro lado el transformador, eh, bueno, que tiene una característica de un, importante en cuanto a kilovat. Uh -huh. Eh, así que bueno, te diría que el avance, todo lo que es avance en la 6 de quinta espacio en cuanto a la obra pública eh, te diría que tenemos casi ya más de un 90% de, de construcción y, y ya también eh, en cuanto a las viviendas, porque hay muchas viviendas procrear sí. eh, que ya va a haber vecinos que próximamente van a, van a entrar a vivir así que también hay un avance importante y si a eso le sumamos las 45 viviendas de casa propia, eh, bueno, eh, la verdad que ya cuando esté le, todo lo que es la parte de iluminación, de alumbrado público, por Don Cuneta ya está terminada todo lo que es eh, los, 90, los 90 lotes, y, y después mejorado y arbolado público, así que qué es lo que faltaría, ¿no? Tito, estamos hablando de, entre todos estos programas que estás mencionando y todos los, los lotes que se ponen a disposición, más las viviendas, un, una cifra muy importante. Eh, esto, ¿Esto repercutió, ya impactó en cuanto a una disminución de la demanda de, de, de viviendas, de, de, de terreno propio y demás de parte de los vecinos? No, no, no, no, no, no disminuyó, al contrario, hay una gran necesidad de, de vivienda nosotros cuando empezamos la gestión, y esto por ahí uno no quiere ser reiterativo, pero yo consideraba que los vecinos tienen que tener su terreno propio. Uh -huh. Cuando empezamos con 98, los primeros 98 lotes eran 104 lotes, 4 espacios verdes para plaza y espacio verde. Y después en esos 98 lotes yo me acuerdo que tuvimos que salir a buscar familias porque no creía la gente en el, en el programa. Claro. No hubo sorteo y después cuando fuimos a la, a, al otro sector de Quinta, bueno, eso ya prácticamente está todo construido, sí. esos noventa, 98 lotes, son muy pocos los que no han construido, y después cuando fuimos a la Quinta, decí... a ver, lo perdimos momentáneamente a Tito Yisi, a ver si lo recuperamos, Esto, la señal va y viene, las comunicaciones son así complicadas a veces. ¿no? Viene, va, viene todo por los carriles perfectos y de golpe su, ahí se corta. Bueno, ahora seguramente lo vamos a, a estar recuperando porque sigue conectado. ¿eh? Sigue conectado, solamente una, un pequeño corte que hemos tenido que nos quedó congelado y le perdimos el audio. <coughs> Así que vamos a, a, a esperar ahora a, a que se, se restablezca la comunicación Mili. ¿eh? Eh, en un instante seguimos hablando con Alberto Gisi que nos está contando... La, la política eh, habitacional, la política de tierras que se viene aplicando en Villa Cañas, que como él lo contaba ya son varios años eh, que se viene haciendo y que evidentemente eh, las cifras que él precisaba, que daba en detalle, eh, dan cuenta de una respuesta de parte del Estado, digo no solamente con los terrenos que vende la municipalidad, que han sido un, un programa eh, emblemático, que de hecho el programa Nuestro Terreno de Venado Tuerto eh, en gran medida se inspiró en lo que se estaba haciendo en, en Villa Cañas. Y, y a esto se suma bueno, la construcción de viviendas por parte de la provincia, la posibilidad de, después de, de, de que esos terrenos también tengan su, su correlato, su continuidad o su cierre, digamos, con lo que es el procrear, bueno, eh, para que los vecinos, en definitiva, puedan llegar a, a, a la casa propia. Creo que ahí lo recuperamos a Norberto Gisi. A ver, si le ¿te tenemos otra vez, ahí está. Bueno, se volvió a congelar. Estamos complicados, estamos complicados con la comunicación. ¿eh? Vamos a ver si, si lo podemos recuperar definitivamente al intendente de Villa Cañá, que nos está contando de estas experiencias muy importantes que, este, bueno, que, que está ahí, ¿no? Que está ahí con, con la posibilidad de charlarlo, va y viene, va y viene. Ahora vamos a tratar de, de restablecerlo. Eh, no sé qué pasa, Mili, ¿cómo estamos ahí? A ver... Está congelado. Bueno, a lo mejor podemos eh, cortar y volver a conectarnos, a lo mejor eso ayuda, ¿o no? ¿Eh? Vamos a probar, vamos a probar a, a, a restablecer la, la comunicación con, con el intendente de, de Villa Cañas. ¿Mm? En, en un ratito vamos a volver a charlar con él. Porque la verdad que nos, nos interesa mucho esto que nos está contando y, y cómo uno creería que bajaría la demanda y sin embargo contaba, nos estaba contando justamente eso, no que generó el fenómeno opuesto, que cada sí. vez es mayor la demanda de terrenos y de viviendas en la localidad, que es un tema que atraviesa, creo que a, a todas las localidades. A ver si lo tenemos ahora a, a Norberto, a ver si te escuchamos. Sí, Juan, ¿me escuchan? Ahora sí. Te, te, te, nos, estabas bueno. contando, nos estabas contando cuando se cortó, que, que en realidad todo esto, lejos de, de frenar la demanda, hizo que se aumente, ¿no? Por parte de los vecinos la, la demanda, la necesidad de tener tierra, vivienda propia. Sí, eh, sí, sí, es como yo te decía, cada vez hay más, hay más mala demanda, eh, principalmente de terrenos, porque la gente después de alguna manera, yo siempre digo, después de alguna manera construye la vivienda con los programas nacionales, provinciales o también municipales. Y eso hace que, que la gente, bueno, la, lo que genera la construcción, ¿no? Yo recorriendo, por ejemplo, todo lo que es eh, cada uno de los barrios que nosotros hemos vendido terreno, eh, en, en cada lugar o en cada cuadra hay albañiles trabajando y genera una mano de obra importantísima. Así que ni, ni te cuento lo que es la Quinta facioti Yo te decía de que cuando nosotros, y que por ahí nos salí, cuando iniciamos este programa, que eran 98 lotes, tuvimos que salir a buscar familias porque no había, la gente no creía en, en el programa. Y después ya en el, en el segundo sorteo de otros 58 lotes, nos encontramos con que había 150 familias eh, en el sorteo. Y también pasó exactamente lo mismo eh, con respecto a la quinta fase y cuando fueron sorteados los 90 lotes. También mucha cantidad de gente, o sea, estábamos hablando por encima de 150 familias. Y, y seguramente que si tenemos más terrenos para sortear, este, tenemos otro tanto de familias que necesitan eh, terreno. La demanda va en aumento. Bueno. Uh -huh. eh, el sistema es con pago en cuotas por parte de los vecinos. ¿Cómo, cómo se ha dado ese cumplimiento? Sí, nosotros, eh, uno parece cifras irrisorias, pero bueno, empezamos en el 2013. Uh -huh. Eh, vos fijate que esos 98 lotes eh, se vendieron a 30 mil pesos y se le dio dos años de plazo. Eh, cuando fue, por ejemplo, la, la quinta Ficorili, eh, fueron a 60 mil pesos y se le dio tres años de plazo. Eh, cuando se vendieron los 90 lotes, en los cuales ahora estamos ya culminando todo lo que es infraestructura, 150 mil pesos y se le dio cuatro años de plazo. Claro. Eh, la gran mayoría de la gente lo ensambló con el programa Procrear, eh, vivienda lote propio, muchas prefabricadas uh -huh. y también canasta de materiales y eso le hizo a que bueno hoy tenga su casa propia. ¿no? Uh -huh. Claro, la verdad que sí, una, una facilidad de pago enorme que, que además les permite cumplir con el pago del terreno y al mismo tiempo poder avanzar en la construcción. ¿no? Está bien, pero vos fijate, vos fijate que nosotros con la diferencia, la poca diferencia de aquella época, porque mil pesos era dinero en el, en, en, en el 2013, sí. pero vos fijate que con la diferencia, el margen que nos quedaba a nosotros, porque como ensamblamos infraestructura con la provincia y ahora ensamblamos infraestructura con la nación, eh, esa diferencia que nos quedaba, eh, tanto de los 98 lotes como la quinta de Cicorili, que son los 56 lotes, Compramos 6 hectáreas, adquirió el municipio 6 hectáreas. O sea que también ahora con ese pago de, de, estas, de estos 90 lotes, también tenemos un resto y un margen para poder seguir adquiriendo nuevos terrenos. ¿no? Claro, muy bien, muy bien. Eh, así que bueno, la expectativa ahora es que haya otra vez una cantidad de inscriptos importante. Sí, yo te puedo asegurar que... Eh, esto ahora la gente realmente ve que puede llegar a una vivienda, puede llegar a tener un terreno y es mucha muy mucha la demanda. Nosotros también eh, no le entregamos a, a la gente eh, la, la escritura hasta que no tenga un avance de obra en cuanto a la construcción. Esa es una traba que está en la ordenanza y también ahora eh, le agregamos a la ordenanza que hay un plazo de pago en, en, en cuanto al terreno. Porque hay mucha gente, algunos que no han construido, o sea, se les va a devolver el dinero, por supuesto actualizado, no estamos hablando de 150 mil. Hoy, hoy habría que ver este, claro. por nuevos terrenos cuáles son claro. los valores. ¿Serán 800, serán un millón, un millón 500? No lo sabemos. Pero bueno, devolverle ese dinero y, y, y por supuesto que siempre atrás de esa, de esa familia hay un suplente claro. y dárselo al suplente para que pueda construir. Bien. Bien, excelente, excelente resumen, nos hiciste Norberto, de, de un programa que evidentemente ha dado resultados. Bueno, sabemos ¿no? que el, el programa Aquí Menado Tuerto en gran medida ha estado inspirado en la experiencia exitosa de Villa Cañas. Sí. Así que ahí, ahí tenemos un antecedente que también nos, nos pega de cerca a nosotros acá en la ciudad. Y se nos congeló de vuelta. Bueno. Pero Se congela siempre en una posición como... <risa> bueno, ahora, ahora, ahí, ahí lo tenemos, ahí lo tenemos de vuelta. Te decía, ahí lo recuperamos de nuevo, Juan. Te decía que... Primera. Te decía que, que sabemos que, que la experiencia de Villa Cañas inspiró en gran medida lo que es el, el programa que se está implementando en Menado, en Menado Torto también con éxito, digo, que lo conocemos de cerca también por eso. Sí, sí, sí, sí, eh, tal vez así que cuando... Eh... En aquel momento, antes de que asumiera Leonel, estuvieron también los concejales viendo, eh, ya mucho antes, viendo cómo se estaba desarrollando en Gañá. Nosotros cuando iniciamos el, este programa, eh, que es el primer terreno, eh, después salió mi tierra, mi casa, que es de la provincia, eh, y después salió el procrear. Vos fijate que eso nos ayudó y nos adelantamos, nos anticipamos muchísimo tiempo. Eh, porque eh, no se ha desarrollado prácticamente en toda la provincia y, y cuando yo fui prácticamente, cuando asumió este nuevo gobierno provincial para ver la posibilidad de tener más infraestructura para esos 90 lotes, me dijeron que la provincia ya no lo tenía más, como era mi tierra, mi casa, claro. que lo tenía el gobierno anterior, pero sí lo tenía que canalizar a través de la Nación, que es el, el, el, el Plan Nacional de suelo. Y bueno, gracias a eso nos salió el año pasado y hoy estamos haciendo infraestructura, ¿no? Bien. Tito, estamos en tiempos electorales, a nadie escapa esto. ¿Ya tenés definido? ¿Ya este, vas a ser candidato nuevamente por, por la intendencia? Bueno, eh, por supuesto que lo estuvimos evaluando ahí en el, en el, en el partido y, y sí, tengo el apoyo... De toda la Unión Cívica Radical, este, por supuesto que también hemos charlado con la gente del socialismo, la gente del Partido Demócrata Progresista. Eh, así que bueno, vamos vamos a intentar de nuevo este, eh, a ir por una reelección más. Bien, bueno, ya, ya hablaremos. Si la gente nos acompaña, por supuesto. Por supuesto, así que bueno, ya estaremos ya con, con el cierre de listas y demás, charlando seguramente más adelante cuando esté ya el, el panorama mucho más claro, ¿no? sí. Cómo no, cuando el panorama esté más claro de arriba hacia abajo, ¿no? Claro porque es un panorama muy incierto. En el último tiempo ustedes tuvieron como adversarios importantes, la gente del PRO. Ahora con este nuevo esquema, ¿estarían todos juntos? Bueno, hay, hay conversaciones, ¿Cómo, ¿cómo está ese tema? Sí, eh, bueno, aparentemente, como venimos, nosotros respondemos a la línea de Maximiliano Puyaro, por supuesto que Maxi, este. Eh, salió del Grupo Cañas, así que fue también presidente en su momento de, del Comité de la Unión Cívica Radical, ahí en Venado Tuerto, después fue diputado, eh, trabajamos codo a codo y salió de acá también del Grupo Cañas, cuando en aquel momento este, hubo las elecciones de, de, me acuerdo, como gobernador eh, Bonfatti, sí. Eh, y bueno, eh, nosotros ahora estamos esperando a ver cómo, cómo va a ser este, desde la nación, la provincia, pero bueno, sabemos que a nivel provincial vamos con Maximiliano Puyaro no sabemos qué, qué otros candidatos pueda haber dentro del Junto por el Cambio, pero bueno, eh, también creo que va a estar seguramente eh, el socialismo, así que veremos, hay que, hay que esperar, yo creo que... Nosotros tenemos ya definido acá en Villa Cañas y, y seguramente que, como junto por el cambio, vamos a ir a, a una interna, porque acá también este, está el PRO. Eh, así que, bueno, eso lo, lo iremos a, evaluando a medida que ya se, ya se decida un poco a nivel provincial quién va a ir, además de Maximiliano Puyado, candidato candidato gobernador. Es decir, que lo que antes se dirimía en la general dentro de Villa Cañas es probable que ahora se diriman las PASO, ¿no? La disputa esta con Es el muy del... probable. Yo te diría casi que sí, que se va a dirimir este, en las pasos. Bien. Bueno, un, un nuevo esquema, un nuevo panorama, ¿no? Al, al cual habrá que acostumbrarse sí, sí. también, ¿no? ¿Cómo? Digo, un nuevo esquema que tendrán que acostumbrarse también en el territorio, porque a veces los acuerdos que se dan a nivel provincial es difícil que tengan un correlato inmediato o sencillo de aplicar en, en cada localidad, ¿no? Sí, vos lo, vos lo dijiste. Eh, eh, en realidad, bueno. Eh, somos juntos por el cambio, pero bueno, por ahí tenemos ciertas diferencias, pero lo importante es que esas diferencias puedan dirimirse. Por ahí en las ciudades más pequeñas es, es mucho más fácil, no tan fácil a lo mejor en las grandes ciudades, pero bueno, nosotros este, veníamos del Frente Progresista, Cívico y Social, yo creo que, bueno, eh, el, el Frente este, prácticamente después de, de, de haber perdido la última elección, eh, sabemos de que prácticamente no tuvo continuidad, eh, y más aún con el fallecimiento de Miguel Lich, ¿no? como excelente gobernador, dejó, dejó sus marcas dentro de, de lo que fue el gobierno de Miguel Lich en acá en la provincia de Santa Fe, y a raíz de eso, bueno, eh, se han tomado distintos rumbos. Eh, Maximiliano Puyaro ya prácticamente alineado a lo que es este dentro de Junto por el Cambio como también eh, lo ha hecho ahora últimamente también el socialismo y el PDP así que bueno, este, veremos yo creo que hay que esperar, todavía hay que esperar este, sabemos que también está Carolina Rosada por un sí. lado, está Angelini está Diolicio Estarpín eso habrá que esperar y ver bueno si hoy este, tenemos una, una seguridad eh, que en nuestra localidad, bueno, como candidato de radicalismo va a ir, voy a ser yo, en, en mi persona, por otro lado en la provincia como candidato a gobernador, este, también este, va a ir Maximiliano Puyaro, y, y bueno, después veremos a nivel nacional este, a quienes a, a quienes este, nuestros dirigentes apoyan, o apoyaremos. ¿no? Perfecto. Norberto, muchas gracias por estos minutos. No, gracias a vos, Juan, y gracias, Jimena. Un abrazo. Un abrazo, gracias. Adiós. Ahí estaba Norberto Gisic, Tito Gizzi, el intendente de Villa Cañás, contándonos este programa muy interesante.